Esta es una de las mejores películas que me he visto en el 2022. Es astuta, arriesgada y muy inteligente. Esta es mi reseña de buena suerte, Leo Grande. La película nos introduce a Nancy, interpretada por Emma Thompson, quien es una viuda pensionada que se siente infeliz. Tiene remordimientos y hay mucho que todavía quisiera hacer, especialmente en el ámbito sexual. Es así como conocemos a Leo, interpretado por Daryl McCormack, quien es un trabajador sexual contratado por Nancy y con quien ha quedado de verse en un hotel. Pero esta no es una historia sobre un encuentro sexual. Es una historia sobre un par de extraños que logran conocerse y ayudarse mutuamente a través de un encuentro sexual. Este tipo de películas que transcurren en una sola locación, con tan solo un par de actores, le deben casi todo a su guión y a sus protagonistas. Y aquí, tanto el guión como los protagonistas cargan la película, son magníficos. Buena suerte, LeBrand es maravillosa. Es reveladora en su manera de hablar sobre el trabajo sexual y muy honesta al abordar temas serios como la intimidad, el envejecimiento, el trabajo sexual y el placer sexual. Y a pesar de los temas, la película nos deja muchos momentos cómicos. Es una historia simple pero muy bien ejecutada, sin nada de sobra, con un par de protagonistas dándolo todo y unas conversaciones que fluyen como un buen vino.